a la doctora Raquel Hermida, es justamente la abogada del denunciante de Pepe Cibrián, del señor Rafael Dufour. ¿Cómo te va, eh, de doctora Hermida? ¿Cómo estás? Bienvenida a la tarde. Muy bien, gracias, muchas gracias. Bien, eh, entonces, la novedad es que ustedes van a seguir hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Sí, por supuesto, no solamente hasta casación, sino también a la corte, y finalmente, si no tenemos lo que hay de la Corte, vamos a ir claramente hacia eh... ...los organismos internacionales. Nosotros lo que queremos terminar es, eh, creemos que sí, la condena tiene un término y tiene una prescripción, sí. pero nosotros apuntamos a que la investigación continúe. Y así las cosas, tenemos varios denunciantes y todos tienen la problemática de la prescripción, Dale. salvo uno de ellos. Bien, bien. Eh, Diego Esteves. Sí, eh, Raquel, ¿Qué significa... Estás? Ah. claramente, sí. que eh, no es que sea inocente, sino que no quiere investigar. No qu claro, bien. ese es importante el punto, ¿no? porque está prescripto el delito, es decir, no puede ser condenado, pero sí, sí es importante que él sepa la verdad. Claro. ¿no? Ese creo que es el punto, ¿no, Raquel? Claro. Sí, la idea es que por lo menos pueda ser condenado desde el punto de vista... Eh, ...de la designación de condena, de la resolución de condena... ...y nosotros no nos interesa claramente la detención ni nada por el eh. estilo... ...porque conocemos los derechos constitucionales de Pepe Sirian. Hay, hay otros eh, denunciantes... conocemos la investigación. ¿Cuánto, ¿Hay otros denunciantes a la par de, de Dufur? Sí, exactamente, se presentaron y se presentaron en la causa principal... De, y ahora lo van a hacer en forma independiente a los fines de tratar de conseguir otro juzgado sí. y tratar de abrir esta investigación. Prescriptos, ¿Eso solo eso. Uno solo no, el resto sí. El uno rey, solo rey. no. Pero uno no. Es decir, ahí se, se le eh, puede complicar Casorla no. buenas traducen? tardes. Soy Roberto Casorla. ¿Cómo estás? Genial, eh, ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, ¿cómo te va? Eh, la idea entonces tiene que ver con eh, encolumnar tu reclamo detrás de otra decisión que podría llegar a condenar a Pepe Cibreán, porque eh, vos como colega sabés perfectamente que el agotamiento de la acción penal por el transcurso del tiempo impide eh, cualquier tipo de procedimiento. Quizá vos lo que estabas haciendo referencia es alguna algún proceso a nivel internacional... De un organismo de derechos. Exacta, humanos. exactamente, luego, sí, exactamente. Nosotros lo que queremos, decimos es que la investigación no está, tiene derecho a la investigación, que la investigación no debe estar prescripta, y sobre eso vamos a pelear, no solamente por Cibrial, sino por un montón de gente que pide que se esclarezcan, lamentablemente, vos sabés que en, en nivel de menores esto ya está ocurriendo. Sí. Claro, claro doctora. Claro, claro. No, te iba a hacer referencia respecto Totalmente a eso. para mayores esto hoy no ocurre, pero bueno, hay que cambiar la historia. Doctora, brevemente quiero preguntarle si las demás personas que están implicadas, porque Dufour relata un episodio en el que Sub va al departamento o a un lugar de Cibrián y ahí se encuentra con dos especies de, eh, no sé si taxi boys virtuales o taxi boys, Así lo como describió. Llamarlo. quiero saber la situación de esas personas. Bueno, evidentemente no están identificadas por eh, Rafael, pero por supuesto eh, que aceptamos cualquier tipo de datos que nos claro. puedan brindar las personas que también seguramente fueron damnificadas más allá de Rafael. Ahora... Porque evidentemente estos actos se reiteraban permanentemente en su casa. Raquel, te quiero preguntar lo siguiente, porque yo tuve la oportunidad de hablar con dos de ellos y de hecho uno creo, si mal no recuerdo, y vos debes saber, eh, se tuvo, según él, que ir a vivir al exterior, sí. en, a México, a raíz de, de lo que vivió y que no pudo tolerarse ir acá. Todas estas personas que se fueron acercando y que algunos buscarán otro abogado o que se acercaron a vos, eh, tienen un relato bastante similar y bastante creíble con respecto a lo que contó Rafael... Es cierto, hablaron conmigo, hay uno que está tramitando un poder eh, internacional porque está fuera, y hay otro que está en Córdoba que también está... Eh... Eh, pe, preparando un poder porque, claro, imagínate que no podemos eh, comunicarnos a semejante distancia. Pero claro. bueno, claramente eh, ahora que reanudó, por supuesto, la feria, la feria judicial que terminamos, así que... Claramente ahora lo único que queremos con esto de Rafael es modificar la jurisprudencia y que se abra la investigación como se abre con los menores. Sí. Y eh, importante es determinar que el abuso no es solamente una cuestión que padecen las mujeres, sino también los hombres. Y el abuso en sede laboral es muy reiterado y debe sí. ser ampliamente clarísimo, castigado. Clarísimo, Raquel, te agradecemos mucho este contacto y ante novedades estaremos compartiendo aquí con nuestro público. Un beso muy grande, Raquel Hermida, Gracias, adiós. La abogada de Rafael Dufour en contra de Pepito Siberiani.